¿Qué tal? Saludos amigos y amigas de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera, es un placer compartir con ustedes nuevamente. Y vamos a estar hablando sobre una condición que aqueja a muchísimas personas y por lo general se tiende a minimizar. Sobre todo aquellos que no la hemos padecido. Me parece que nos falta un poco de sensibilidad y comprensión a las personas que sí la padecen frecuentemente eh, nos referimos utilizamos la expresión un dolor de cabeza verdad a veces para eh, referirnos a situaciones que son retantes que son difíciles que son incómodas pero hay dolores de cabeza que caen en la categoría de migrañas y esto puede resultar incluso incapacitante. Vamos a aprender sobre cómo detectarla, cuáles pueden ser sus causas, los tratamientos que han probado ser más efectivos, conversando con el doctor Héctor Miranda Delgado, neurólogo, a quien le damos la bienvenida aquí a la revista Medicina y Salud Pública. Saludos, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Buenos días. Gracias por acompañarnos, doctor. Me parece que lo más importante es que aprendamos a distinguir el dolor de cabeza, que a veces puede ser este, sumamente intenso, a la migraña. Sí, bueno, eh, mire, para empezar, existen 103 tipos diferentes de dolores de cabeza. Y migraña, en todos sus grupos, compone solamente cuatro o cinco de ellos. Así que para que tengamos una idea, pues dolor de cabeza no es sinónimo de migraña. Migraña okay. tiene unas características específicas que hay que cumplirlas para hacer el diagnóstico. Yo siempre trato de hacer el ejemplo con, con los pacientes, diciéndoles, mire, no todos los animalitos de cuatro patas son un pejito. Usted tiene animalitos de cuatro patas que puede ser un elefante, una jirafa. Así que va a ser bien importante describir ese dolor y que el médico interaccione con el paciente describiendo el dolor, viendo cuáles son las manifestaciones. miraña por decirle alguna de las características, ¿verdad?, un dolor de cabeza hemicraniano, da en la mitad de la cabeza. La mitad. Es pulsante, pulsa, el paciente siente que pulsa su cabeza. Viene asociado con unos síntomas como náusea, vómito, visión bojosa, molestia de la luz sobre los ojos, molestia de los sonidos, pero una molestia incrementada. Todo el mundo que sí. tiene dolor de cabeza, pues le molestan los ruidos, le Exacto. molesta la luz, pero este dolor y esta molestia son de una manera superlativa, el paciente se le hiere la pupila con esta luz, los oídos quieren reventar con este sonido. Así que son unas características bien específicas. Claro, todo el mundo con dolor de cabeza puede tener molestia a la luz, molestia a los sonidos, y eso no hace el diagnóstico de migraña. Por uh -huh. otro lado, tiene que ser un proceso repetitivo. Nadie le da migraña una vez, o nadie le, le aparece la migraña, o a nadie se le pega la migraña. La migraña es un proceso que tiene ese paciente que tiene una, un defecto en su aparato cerebrovascular, tiene un defecto allí, que hace que una serie de estímulos disparen ese cuadro de dolor. Okay. La migraña, o oh, ¿puede presentarse por primera vez un episodio de migraña en alguna etapa particular de la vida? ¿Puede comenzar en edad adulta incluso si no se padeció es más joven? Bueno, la realidad es que la migraña tiende a aparecer en edad temprana. Cuando vamos a tener un paciente migrañoso, la mayoría de ellos pueden comenzar tan temprano como los 5 o 6 años. El grupo más grande aparece como a los 17, 18. Es muy raro ver un paciente de edad adulta eh, debutando con un dolor de este tipo y llamarlo migraña. Es posible, pero es bien poco probable. Usualmente cuando tenemos un adulto 40, 50, 60 años que debuta con un dolor ¿Verdad? Que para, comparta características con la migraña. Usualmente buscamos otra etiología que no vaya a tener una lesión intracerebral, no vaya a tener un sangrado, tumor. Así que a esa edad usualmente no se debuta. Ahí este, me parece que ya usted comienza a, a plantear algo bien importante, ¿verdad? Porque el dolor es una, una alarma, una señal de que algo anda mal. Eh, y sobre todo si se trata de un dolor de cabeza, es supongo que es muy importante hacer una serie de análisis para, eh, por ejemplo, confirmar esa sospecha de que se trate de migraña y descartar, eh, como usted dice, otra etiología, otras razones. ¿Qué tipo de sí. pruebas de exámenes se debe realizar una persona con un dolor que tenga estas características? Lo más importante en, en el caso de migraña es el historial. El médico primario, el ginecólogo, cualquier médico que va a evaluar un paciente con dolor de cabeza Debe comenzar escuchando la historia del paciente. Preguntas importantes. Un dolor una sola vez no hace migraña. Porque tiene que haber una serie de... de, de. ¿Cuánto tiempo te duró el dolor? Un dolor que lleva un mes corrido, es muy poco probable que sea migraña. Eh, ¿Cuántos síntomas asociados tienes? Tienes náusea, tienes vómito, tienes fotofobia tiene fonofobia. Localización del dolor. ¿En qué parte de tu cabeza tienes el dolor? Así que todas estas preguntas van a ser básicas antes de decidir hacer estudios. Porque no tenemos una prueba positiva o negativa para migraña. No tenemos el, el MRI que nos diga que usted tiene migraña. No tenemos la prueba eléctrica que nos diga que usted tiene migraña. Así que el diagnóstico de migraña es un diagnóstico clínico. La persona que está haciendo la entrevista, el médico, tiene que estar relativamente bien entrenado para poder diferenciar entre lo que es migraña y lo que es otro tipo de dolor. La Entiendo. mayoría de las veces, contestando a tu pregunta, que mandamos a hacer estudios, lo que estamos buscando no es diagnosticar migraña, es mm -hmm. descartar otras posibilidades. Claro, eso me refiero, que, que supongo muchos pacientes eh, dentro de su inquietud pensarán, déjame, déjame descartar que no tenga un tumor. O haya alguna otra cosa en, en mi cerebro que me esté causando este dolor. Definitivamente. O sea, que cuando el médico decide mandar a hacer estudios, no está tratando de diagnosticar migraña. El diagnóstico de migraña, de nuevo, es clínico. Está tratando de descartar otras posibles condiciones que pudieran de alguna manera, sim, eh, similar o hacer parecer, Mimic, es la palabra que usamos en inglés, pudiera de alguna manera imitar que fuera una migraña. Doctor Miranda, eh, tengo entendido que hay pacientes eh, que padecen migraña que comienzan a detectar unas señales o unos indicadores de que se puede aproximar un episodio de migraña. Exacto. Hay un tipo de migraña, es migraña con aura. Y, y de nuevo, migraña no es el dolor de cabeza solamente, así que voy a extenderme aquí un poquito. El, la migraña es un síndrome, aparece más o menos igual. Varios días antes de debutar el dolor de cabeza, ese paciente comienza con una serie de síntomas que pueden ser bien variados. Eh, algunos de ellos sienten malestar en su cuerpo, otros de ellos sienten eh, como si fueran a tener un resfriado. Después de eso, cerca del comienzo del dolor, a veces una hora antes, dos horas antes, aparece una cosa que se llama el aura. Y esto pues, puede variar de paciente. La mayoría de las veces estamos hablando de un aura visual. Hay unos cambios en la vista, hay unos cambios en la manera en que se observan los objetos, o puede ser estomacal. Así que varios días antes hay unos cambios, luego varias horas antes eh, aparece esta, este tipo de, de presentación que llamamos el aura. Así que cuando este paciente puede tener varios ataques, ya se da cuenta de que cuando tenía estos síntomas, después venía el ataque de migraña, Muchas veces él puede adelantar que me va a dar la migraña sin que todavía tenga el dolor. Porque de nuevo, la migraña no es el dolor, es el síndrome completo. Después ah, que te, te, te va el ataque de migraña, todavía te quedas un par de días medio extraño. Por eso es que el es ataque de migraña. Por eso es que esta enfermedad pone al paciente en una situación de indefensión, no solo durante el dolor, sino días antes y días después. O sea que esto se comprende de, de varias fases, tiene varias cuantas, tres o hasta cuatro etapas. Pues hablamos del predromo, que es, es el dolor, ¿no? De, o el preictus, hablamos del predromo, estos cambios extraños, en el caso de la migraña con aura, varias horas antes aparecen los cambios visuales o estomacales, el ictus o el dolor, dos, tres días, y luego el post -dromo, dos, tres días más. O sea que si usted mira esto, está hablando de siete días por ataque, lo cual representa ¿verdad? una cantidad de molestia en ese paciente, una dificultad para realizar sus tareas, dificultad para cumplir con sus compromisos laborales, de familia, de pareja, o sea que es un complejo bastante difícil para ese paciente. Lo es, y es importante que los demás eh, conozcamos esto y, y pues se, seamos de nuevo sensibles, ¿verdad? Porque a veces pensamos que si tienes un dolor de cabeza, tómate un analgésico y eso se te quita y ya horas después o al día siguiente se supone que estés funcional. Así que es importante comprender que las personas que sufren estos episodios, estos síndromes, pues pasan por distintas etapas. Le pregunto, doctor, cuando se asoman eh, es, esas señales, esos indicadores estomacales o, o visuales, ¿Puede la persona recurrir a medicamentos para tratar de evitar entonces el, el, la parte del dolor intenso? Pues mira, existen varios uh, acercamientos a esa situación. Cuando el dolor migrañoso del paciente es el que llamamos episódico, es de ese que aparece eh, y da, dura tres días y luego se va y luego aparece el mes que viene, muchas veces ese paciente logra identificar esos síntomas iniciales. Con analgésicos sencillos, que se venden over the counter, y siendo bien agresivo en esa etapa, muchas veces para el inicio del dolor. Si por otro lado llega a la etapa donde ya el paciente siente el dolor, muchas veces es bien difícil eliminar el ataque migrañoso en esa etapa, porque ya se ha dado una serie de cadenas promotoras de dolor que, que eliminar el ataque. Ya necesitamos medicamentos especializados para parar esa cadena que se ha desarrollado de liberación de sustancias productoras de dolor y sensibilización en los lugares del cerebro donde se percibe el dolor. Me medicamentos recetados, entonces. Sí, todos estos medicamentos dirigidos a la migraña son recetados. Hoy en día tenemos una playa de estos medicamentos. O sea, tenemos, yo te diría que en los últimos seis, siete años hemos desarrollado de 7 a 8 medicamentos nuevos dirigidos a migraña. Obviamente, si usted no tiene migraña, esos medicamentos no le van a ayudar. Pero si usted tiene migraña, con estos medicamentos somos capaces de eliminar el dolor cuando ya ha comenzado el ataque de migraña. Muchos de ellos funcionan en una o dos horas, lo eliminan por completo, dejando al paciente prácticamente libre de dolor por tres, cuatro días. Tenemos medicamentos capaces de coger las migrañas crónicas, que son estas personas que han desarrollado la migraña por tantos años que ya la tienen 14, 15, 16 días en el mes, el ataque de dolor. Con estos medicamentos logramos reducir esa frecuencia a uno o dos, pasarlos de crónico a episódico. O sea, migraña tiene tratamiento. No se cura, pero la podemos controlar y tenemos una serie de armamentos buenísimos, medicamentos todos recetados, que bien utilizados y en el paciente indicado son excelentes. Nadie en este mundo debería tener migraña maltratándolos, pero excepción, como toda regla tiene una excepción. Hay un grupo de pacientes que no responden, tienen migraña, tienen la condición, pero no responden a los medicamentos. Así que todavía queda la... un grupito que Ahora, pues, no, no hemos logrado atacarlos con medicamentos, tenemos otras alternativas. Existen las la pruebas donde, por pues, ejemplo, neuroestimuladores, una, una serie de, de equipos que deparan una señal, y logran abortar esa señal de dolor sin medicamentos. Hay cambios en estilos de vida que ayudan a que estos factores que precipitan el ataque de dolor puedan ser menos, por lo tanto los ataques son menos. Así que hay alternativas de tratamiento. Hace rato usted mencionó que eh, cualquier médico prácticamente puede hacer ese diagnóstico porque es un diagnóstico clínico, pero para tener acceso a estos medicamentos especializados que requieren recetas, ¿es el neurólogo, el especialista idóneo para...? Bueno, claro, para... Sí atender las, el, el síndrome? La realidad es que desde el punto de vista médico, cualquier médico entrenado en detectar y, y reconociendo lo que es migraña versus los otros ciento y pico de dolores o noventa y pico de dolores que existen, que pueda hacer la diferenciación, es capaz de diagnosticar y de recetar. No hay ninguna restricción en la medicina sino ¿sí que usted le impide a usted recetar una serie de medicamentos. El problema no surge con el médico y su paciente. Muchas veces ocurre con el, con el seguro médico. El seguro médico en algunas ocasiones le pide a ese médico. No, no, no. Ese medicamento lo tiene que recetar el especialista tal o antes de usar ese medicamento tiene que usar esto que ya sabemos que en ese paciente no van a ser tan efectivos antes de llegar lo que ellos llaman step. Y ese tipo de cosas es la que muchas veces limita el acceso que tienen los pacientes migrañosos a estos medicamentos. No es la capacidad médica, porque ese médico está entrenado, conoce, puede hacer la diferenciación y tiene la capacidad de recetar. El, el problema que se enfrenta el médico y el paciente es que cuando van al seguro médico dicen, no, no, eso lo tiene que recetar el neurólogo, o eso lo tiene que recetar el oncólogo, o eso lo tiene que recetar yo no sé quién. Y ahí es que ocurre la limitación. Entiendo, es importante esa explicación que usted nos ha dado. Eh, yo he escuchado personas que cuando están pasando por este episodio o este ataque de, de migraña, eh, procuran, aunque el dolor este, se los dificulta, pero procuran aislarse, reposar, estar en un espacio fresco, eh, sin, sin luz y sin sonido. Eso eh, en realidad ayuda a la recuperación y a, y a mitigar el dolor realmente no va a ayudar a la recuperación, va a ayudar a que estos factores externos no te molesten tanto. Como les decíamos, en claro. migraña hay una cosa que se llama fotofobia y es que la luz te molesta de una manera bien, bien especial. No es que nos moleste la luz, es que ellos sienten que le duele la entrada de la luz. Así que uh -huh. tratan de buscar un ambiente oscuro para eliminar ese estímulo, un ambiente okay. libre de sonido, porque tienen... Fonofobia, el sonido les maltrata a su sistema, así que busca un lugar aislado, cejado, no me moleste, déjame descansar. Obviamente, muchos de ellos, si logran quedarse dormidos, pues todos estos impulsos bajan, especialmente la náusea y el vómito. Pero la realidad es que eso no abona a cortar el dolor. Para cortar el dolor, hay que cortar la cadena de, produ uh -huh. de producción de sustancias dolorosas, para eso, como le dije, utilizamos medicamentos. Utilizamos medicamentos inyectables en algunos casos, utilizamos equipos como los neuroestimuladores, así que eso sí ataca el dolor. También podemos, de otra manera, eliminar los factores precipitantes, eh, Ay, el no, no comer adecuadamente, no dormir adecuadamente, exponerse a, a un lugar donde esté lleno de, de unas sustancias eh, tóxicas, verdad desde el punto de vista oxigenatorio, pues todas esas cosas hacen que sea más difícil que le comience a su migraña, porque estos son estímulos que provocan el cambio. A lo mejor me okay. voy a tomar unos minutitos para, para poner esto en contexto, porque la gente va a decir, oye, pues por ¿cómo favor, lo, sí. que, lo que como y lo que huelo me puede activar. Porque, la... Exacto, se le iba a preguntar, ¿verdad? ¿Qué causa la migraña? O sea, hay unos factores desencadenantes. Sí. Pues no, realmente la teoría que tenemos hoy, es una teoría que ha variado por los años, pero la que tenemos hoy es que hay un sistema que se llama el sistema trigémino vascular. Se oye bien complicado. Pero realmente es que las venitas que están en el cerebro están conectadas a un nervio que llamamos el trigémino. Y el trigémino, mucha gente se acuerda de cuando le dicen a la gente, tienen una neuralia del trigémino y un dolor bien intenso. Porque el trigémino es un núcleo que está en nuestro cerebro que maneja el dolor bien agresivamente. Se supone que el, la, la teoría que tenemos hoy es que hay una serie de factores que hacen que las venitas del cerebro se dilaten. Cuando esas venitas se dilatan, todos esos nervios que están alrededor le transmiten ese mensaje al trigémino. El trigémino lo interpreta como un evento doloroso y dispara toda la cadena que se, que se basa en liberar sustancias promotoras de dolor. Una serie de sustancias que hace que sea más fácil que se activen los mecanismos de dolor. Uh -huh. Así que hay cosas que comemos, hay cosas que olemos, hay cosas donde no tenemos suficientes nutrientes en el cuerpo y hacen más fácil que se ocurra esa vasodilatación y se dispare la cadena. Cuando te decía ahorita que hay medicamentos que pueden atacar esto bien temprano, los mismos analgésicos OTC o los ¿verdad? que se venden fuera de GZ, es porque llegan allí, a esa área donde están esos terminales nerviosos y de alguna manera impiden que se liberen las sustancias promotoras de dolor. Así que, bien temprano, antes de que tú sientas el dolor, si lo logras reconocer que viene por ahí, puedes atacarlo y rompes esa cadena. Así que, ese es el proceso que se Alimentos pueden activar la cadena porque pueden provocar vasodilatación. Algunos medicamentos que usamos que provocan la vasodilatación también pueden activar los cuadros migraños. Le iba a preguntar si, si ah, se han identificado algunos, eh, algunas comidas o bebidas en particular que a la mayoría ¿verdad? le pueden provocar el ataque de migraña o si esto es algo muy, muy individual. La realidad es que es individual, a pesar de que te oye la teoría en la calle y contra los amigos, que si el chocolate, que si el vino, el café, si... el vino, los refrescos, ese tipo de Los cosas. embutidos. Pues todas esas cosas pueden hacerlo, pero hay que individualizarlo. Usted no puede, ¿verdad? A wrap the top, como decimos, todo el mundo no coma chocolate porque tiene migraña. No, porque es migrañosos que el chocolate no le activa su migraña. Eh, no puede dejar de, no, no tome vino. No, porque es migrañosos que el vino no le activa su migraña. Así que usted va a tener que hacer... con cada paciente, mire, eh, este tipo de medicamento, este tipo de bebida, este tipo de comida, pero usted cuando lo usa se da cuenta que le, le ataca el dolor, así que vamos a eliminarlo. ¿Cómo hacemos eso? Pues le entregamos un diario al paciente. Mire, usted anote, me dio dolor aquí, vaya para sí. atrás, ¿qué pasó antes? ¿Qué usted hizo? ¿Qué comió? ¿No durmió? Oh, y entonces usted va creando un patrón en ese paciente. Mire, con el día que usted come chocolate, a usted le da migraña al otro día. No come chocolate. Hay otro que comió chocolate, bebió vino y, y no le dio dolor. Ah, pues, usted, usted fue dolor los no tiene que quitar eso. Okay. ¿Se, tiene, ¿Se conocen, por ejemplo, estadísticas o se tienen al, eh, al, algunos datos que nos, que nos este, indiquen aproximadamente qué porcentaje de la población en Puerto Rico eh, padece de ataque de migraña? Pues mira, eh, yo puedo hacer referencia a un estudio que se hizo hace como 20 años, que de hecho lo coordinamos nosotros con la Escuela de Medicina y la, la porción de la población en Puerto Rico que tenía migraña era bien parecida a la de Estados Unidos, porque compartimos las mismas características en términos de eh, alimentación, de tipos de trabajo, el, ese tipo de cosas. Así que el 10%, se dice que el 10% de la población en los Estados Unidos padece de migraña diagnosticada bona fide. En Puerto Rico, pues si usted le pregunta a la gente, todo el mundo probablemente tenga migraña. Usted entra un cuarto y pregunta, ¿cuántos aquí tienen migraña? Y probablemente el 50% de los que están allí van a levantar la mano, aunque realmente no la tengan. ¿Por qué? Porque alguien le ha dicho que el dolor de cabeza es igual a migraña o un dolor de cabeza malo es migraña, así que ellos asumen. Eso como su diagnóstico, cuando claro. la realidad es que, como les decía ahorita, la migraña tiene que ser bien específica, las características para poderlo diagnosticar. A wrap the top 10-15% de la población en Puerto Rico debería o podría tener migraña. ¿Por qué unas personas sí y otras no, doctor? ¿Aquí cuánto pesa quizás el factor genético hereditario? ¿Cuánto pesa el, el factor de estilo de vida? Pues mira, los dos factores. Se ha escuchado también a nivel global, ¿verdad? En qué, claro. qué países, ciudades, qué tipo de comunidades se detectan más personas con migraña que personas la, la realidad es que esto es, ¿verdad? Hay contribución de ambos factores. Hay el factor genético, de hecho, nosotros tenemos unas migrañas que podemos identificarlas, son familiares y se llaman así migraña familiar. Y es que en ese grupo familiar hemos encontrado un gen, un gen, que está defectuoso. Y en ese grupo de familia, todos los que tienen ese gen defectuoso van a tener migraña. Así que esa es bien genética. Hay otras que, que las decimos por asociación. Eh, muchas veces decimos, la mamá tenía migraña, el nena tiene dolor, pues tiene migraña. Muchas veces no, pero hay un grupo, un trait en la familia. La mayoría de las veces, el, el, el efecto externo incide sobre ese paciente. Lo interesante del paciente migrañoso es que no es un paciente que a usted se le pega la migraña. O es que usted eh, se comió algo que le dio migraña si no era migrañoso. La migraña es un defecto, como le dije, de una hipersensibilidad de esos vasitos sanguíneos. Y usted nace con esa hipersensibilidad. Uh -huh. ¿Cuándo se le demuestra? ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo es que usted debuta con su ataque? Bueno, muchas veces va a variar por edad, por sexo, por exposición, por lugar de trabajo. Por, eh, país donde usted viva. Así que hay una serie de factores externos que van a ser mucho más fácil o mucho más difícil que esa predisposición que usted trajo de fábrica, por decirlo de alguna manera, active su proceso migrañoso. Ok. En términos de género, eh, ¿afecta de igual manera? Bueno, estadísticamente se dice que está 25 a 75 por ciento, 25 por ciento hombres, 75 por ciento mujeres sufriendo ¿verdad? de la condición de migraña. Ahí de nuevo yo hago un buen question mark, que es lo que se hace en todas cuando uno hace este disclosure, es que Ajá. no sabemos si realmente ese proceso es real, o es que las mujeres buscan más ayuda médica, o es que los hombres no van al médico, y como estas las cosas las hacemos cuando el paciente llega a ser diagnosticado, pues si van más mujeres a diagnosticarse probablemente encontremos más. ¿Por qué decimos eso? Porque en las edades tempranas, ya sea de los 5 años hasta los 15, 16, entre los sexos no hay ninguna diferencia, están 50 ah, 50. Ah. ¿Qué pasa? Pues puede que la mujer tenga cambios hormonales, que hagan que sea más susceptible cuando es entra en, en esa etapa, no sabemos claramente, pero es una de las sugerencias. Así que la pregunta es compleja y la respuesta también. En edades tempranas no hay mucha diferencia entre sexos después de los 15, 18 años Mujeres 75%, hombres 25%. Ok. Quería volver un poco atrás al tema de los analgésicos y los medicamentos para aclarar un punto, porque usted mencionó eh, que en ocasiones, ¿verdad? La, la persona con el episodio del ataque de migraña puede utilizar unos analgésicos eh, que se venden sin receta, los over-the-counter. Pero como todos analgésicos, hay una recomendación de, de cierta... Cierta dosis en un periodo de horas, eh, de manera que cuán importante es aún para ese paciente de migraña que no vaya a pensar que como yo padezco de migraña, bueno, pues entonces yo puedo irme por encima de, de las recomendaciones, buscando tal vez en la desesperación de conseguir una alivio. Sí, pues, pues eso es un gran problema. Primero, porque el paciente migrañoso que no está adecuadamente tratado o que simplemente depende de los analgésicos. que trasciende la migraña y se convierte en lo que llamamos el MOH el Medication Overuse Headache, o oh, antes esto se llamaba el dolor de rebote, y es que usted consume tanto medicamento para quitar ese dolor molestoso que es la migraña, pero que realmente no es efectivo contra la migraña, por lo tanto el dolor migrañoso sube, sigue pero usted ha consumido un montón de medicamentos en el, en el buen caso, pues podría ser analgésico no recetado hay gente que usa ¿Verdad? Opioides también para manejar esto, lo cual es tampoco está indicado. Entonces crea una crisis de dependencia de opioides por un lado. Hay uh -huh. gente que usa medicamentos que tienen barbitúricos. Hay un medicamento muy conocido que la uh -huh. gente usa que contiene un barbitúrico dentro. Y el barbitúrico es un anestésico y usted se puede creer, crear una dependencia hacia anestésico si lo usa fuera de control. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el uso de estos medicamentos over the counter hasta aún con los mismos opiáceos para controlar este dolor, porque si lo usamos de manera indiscriminada no vamos a quitar el dolor adecuadamente y vamos a crear una dependencia claro. es, que es bien importante y quizás una intoxicación también también puede ocurrir una intoxicación que puede llevar a más, más episodios, a más dolores sí. Sí, lo que sucede, para, para hacer una explicación sencilla de algo complicado, es que nuestro cuerpo tiene una cantidad de receptores para manejar dolor, nosotros no podemos estar sin esos receptores si usted apaga 5, su cuerpo crea 5 más para que usted siempre pueda detectar el dolor. Entonces, cogemos estos medicamentos y nos los tomamos indiscriminadamente. Apagamos los 5 que traemos, nuestro cuerpo crea 5 más. Ahora tenemos 10, pero cuando se va el efecto del medicamento, el dolor que sentimos es mayor porque tenemos más receptores de dolor. Y usted viene y lo llena otra vez, toma más medicamentos y llena los 10, el cuerpo abre 5 más. Y ahora cuando se va el efecto del medicamento, usted tiene 15, lo cual hace que el dolor sea mayor. Más medicamentos, y ahí es que nos vamos en ese ciclo de sobreuso del medicamento. Así que va a ser bien importante en el manejo de migraña, uno, hacer un buen diagnóstico para seleccionar qué tipo de medicamento usted necesita. Oye, para migraña hoy en día tenemos medicamentos que van de la A a la Z. Tenemos medicamentos para eliminar el ataque agudo. Ahí tenemos en el pasado los triptanos, pero ahora tenemos un triptano nuevo que no tiene efecto cardíaco. Tenemos ahí. Los que llamamos G-PENS, que son una serie de medicamentos nuevos que te toman el medicamento a las dos horas, ya no tienes dolor y te protege por 24, 48 horas. Los que tienen migraña crónica, esa gente que no se trató bien su migraña y se convirtió en una migraña que tiene 14, 15 días. Tenemos medicamentos que pueden eliminar o reducir las frecuencias de esos ataques. Estos ya vienen inyectables. Son uh -huh. ¿verdad? lo que llamamos biológicos, anticuerpos monoclonales. Eh, ah. Tenemos medicamentos que pueden prevenir que te dé la migraña. O sea que usamos el medicamento todos los meses y hacemos que sea más difícil que te dé la migraña. O sea que en este momento el armamento que tenemos para atacar la migraña es inmenso. Claro, necesitamos hacer un buen diagnóstico porque como decía ahorita, si usted no tiene migraña, esto no le hace nada. Uh -huh. Es Bien importante. Fascinante la explicación que nos ha dado, doctor, y de verdad que me parece que todos los que están conectados a esta conversación deben quedar, como estoy yo, convencida de que uno no se debe automedicar, especialmente si padece de migraña, porque hay excelentes alternativas a las que podemos acceder, eh, obviamente en consulta con el médico, preferiblemente el neurólogo. Para concluir, doctor Miranda, eh, quiero preguntarle si hay recomendaciones de ciertas cosas que podemos hacer que obviamente pues, van a beneficiar a, lo, a, a los seres humanos en general pero aquellas personas que han padecido de este síndrome padecen de este síndrome de migraña que quizás ayuden a, a prevenir eh, ya que usted mencionó por ejemplo el, el comer a deshoras eh, no descansar adecuadamente o sea qué tipo de estilo de vida y de hábitos debemos procurar que también nos asistan claro como te decía ahorita no solo es la cuestión medicamentosa. Usted puede tener medicamentos para que le crezca el pelo, no le nazca pelo, parte de esas cosas, pero usted tiene que, además de la parte medicamentosa, hacer unos cambios en estilos de vida. Eso va para todas las condiciones médicas, al hipertenso, al diabético y al paciente que tiene migraña. Le hacemos unas recomendaciones de cambios en estilos de vida. La alimentación. Pues hay una serie de alimentos que en algunos pacientes podrían activar el dolor, así que si identificamos en este paciente que es ese medicamento, pues entonces lo excluimos de su dieta. El ejercicio. Sabemos que durante el ejercicio nosotros producimos unas sustancias internas que se llaman endorfinas. Esas sustancias también bloquean ese cuadro de dolor. Ahorita cuando decía que se dispara una cadena de dolor porque se producen sustancias promotoras de dolor, pues las endorfinas también apagan eso ahí, sin necesidad de tener nada de fuera. También sí. tenemos como le digo, el ambiente donde usted está, un ambiente viciado donde la cantidad de oxígeno esté muy baja, un lugar cejado, edificios enfermos, todas ah, estas cosas claro. pueden provocar que se active el cuadro migrañoso. Así que tenemos que tener todas esas situaciones en consideración. Muy bien. Eh, descanso, entiendo que eso es importante y tendemos a subestimar. Eh, que necesitamos unas buenas horas de, de descanso, de sueño. Definitivamente, debemos descansar adecuadamente con sueño reparador. Mucha gente sí. dice: es que yo me acuesto con el televisor prendido, el celular aquí, la tableta a este lado, y ay, yo estoy descansando porque estoy en la cama Eso no es sueño reparador, eso no repara. Nuestro cuerpo sí. necesita que usted tenga un sueño profundo donde usted vaya a reparar los neurotransmisores y de esa manera logremos crear. Que esas sustancias que gastamos cuando tenemos dolor se puedan de nuevo volver a recrear y volver a mantener allí para protegernos. Un buen sueño reparador, alimentación adecuada a sus horas, cambios en estilos de vida, un poquito de ejercicio y de nuevo aprender a reconocer los síntomas del predromo porque eso evita que tengamos que esperar a tener el dolor para atacar el problema. Le iba a preguntar también la hidratación, ¿cuán importante es? Porque al menos o sea, yo no he padecido de migraña, pero si estoy en un periodo sin tomar suficiente agua, obviamente aparte de un agotamiento uno siente mareo, siente dolor de cabeza. Claro. La deshidratación te va a provocar dolor de cabeza, no necesariamente porque tengas migraña, sino porque es un proceso de defensa de tu cuerpo. Perdimos electrolitos, el sistema tiende a decirnos de alguna manera que hay un problema. La gente, el caso más típico la gente que tiene un Hanover toman alcohol durante esta noche, el alcohol se lleva hacia la orina, los electrolitos, usted se deshidrata y al otro día aparece con un dolor de cabeza. Eso no es migraña, eso es un dolor de cabeza reactivo a la deshidratación. Ahora, el paciente migrañoso que se deshidrata su dolor, se activa también y como ya tiene un componente adicional, pues entonces desata todo ese cuadro de dolor, creando un disparo de migraña donde no debió haberlo oído porque ese proceso de deshidratación fue su trigger. Nosotros llamamos trigger o gatillo a todas estas cosas que nos disparan nuestra migraña. Eh, uh -huh. La alimentación puede ser un trigger, de nuevo la, no, la usar X eh, o Y cosas, pues todos esos triggers, la deshidratación se encuentra entre ellos. Ok, muy bien. Bueno, pues ahí yo creo que tenemos todos excelentes recomendaciones. El doctor Héctor Miranda Delgado, le agradezco su tiempo y información tan valiosa que ha compartido con nosotros. Si nos puede decir dónde eh, desarrolla su práctica como neurólogo. Entonces, sí, yo trabajo en las mañanas para la Universidad de Puerto Rico como profesor y en las tardes tengo mi oficina en, el hospital, en la torre al lado del Hospital San Francisco. El número uh -huh. es el 787-767-5944. Estamos allí a las órdenes. Qué bueno, pues qué bueno saber que contamos con usted aquí en, en Puerto Rico, excelente recurso y de nuevo le agradezco toda la, la información tan valiosa que ha compartido aquí para la comunidad de la revista Medicina y Salud Pública y siempre les, les digo a ustedes que lo bueno se comparte, aquí queda depositada esta conversación, ustedes le dan like y le dan share para que más personas se beneficien de todos estos datos. Gracias nuevamente, doctor Miranda, bien. que tenga excelente día. A las día. siempre. Claro Igual que sí, estén salud, Muy bien, amigos. será usted entonces, hasta la próxima, que estén todos bien.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 Médicos infectados por COVID-19, algunos vacunados, otros no, eh, un enfermero muy Aguda como un proceso en el cual Video reportajes, micro documentales, entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en Teleoro Canal 13